Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. Hoy quiero compartir con vosotros el unboxing, el desempaquetado, del deshumidificador de la marca Inventor, eh, modelo Abra 12. L. Lo cierto es que la marca Inventor quizá no es muy conocida en el mercado español es una marca cuya matriz está en Grecia y tiene más de 66 años de, de antigüedad y desde hace unos años comenzó a vender en Amazon y empezó a vender en Amazon Inglaterra, en Amazon Italia y desde hace un par de años se está vendiendo en Amazon España. He de aclarar que Inventor me ha enviado el equipo eh, a casa para que haga una prueba con él y comparta, y comparta con vosotros pues toda la experiencia de uso que voy a tener con este equipo, que la compartiré con vosotros en un siguiente vídeo porque en este vídeo de hoy simplemente vamos a ver el unboxing. Bueno pues vamos allá, vamos con, a empezar con el unboxing. Eh, lo primero que quiero comentar es que una vez más Amazon han sido súper rápidos con el envío del equipo y ha tardado simplemente tres días en enviarlo. entonces bueno, la típica caja de Amazon, aquí lo tenemos y nada, aquí está, bueno, parece que es un poquito más grande que el de, que el, otro de, de que el otro modelo de Orbegozo cuya review ya la vimos hace un año Uy, y sí que es un poco pesado, a ver, esto lo pongo por aquí. Eh, bueno, Inventor AV1 12L, el modelo es 12L, bueno, he de aclarar, como hice en su día con el deshumidificador de Orbegozo, que, que ponga 12 litros no quiere decir que el depósito tenga 12 litros, sino que su capacidad de deshumidificación en 24 horas es de 12 litros, A una, en unas determinadas condiciones, que suele ser un 80% de humedad y unos 30 grados, la capacidad máxima de extracción es de 12 litros, ¿vale? Pero como veremos, el depósito no es de 12 litros, sino que creo que es de 2 litros. Entonces vamos a... ¿Y esto de dónde viene? Desde Italia. Bueno, está enviado desde Italia. Y <ríe> sí, sí, ha tardado solamente 3 días. Increíble, aunque aquí pone que... Y desde Italia, a ver. Y el exportador es de Rumanía. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Bueno, de momento parece bastante más grande que el de, que el de 10 litros de la marca Orbegozo. Este es de 12 litros. Bueno, de 12 litros es la capacidad, ya os digo, es la capacidad de extracción en 24 horas. Bien. Uf, bueno, pues aquí tenemos el equipo. Viene con un manual. Uy, y viene con... A ver, voy a sacarlo de la caja. Uf, es bastante pesado, ¿eh? Ah, viene con ruedas. A ver... Viene con ruedecitas, es cierto. Qué guay. Muy bien. La sensación que da la calidad de los materiales es bastante buena. El asa frente al equipo de Orbegozo no da la sensación de debilidad. Y... Bueno, a ver, aquí tiene... Hemos visto antes que tiene... Las instrucciones, vamos a ver si el manual está en castellano o está solo en griego o qué pasa con esto. Bueno, pues lleva aquí un tubito, ah, vale, porque al parecer lleva también la función de, eh, así aquí, de evacuación continua para no tener que vaciar el depósito cada vez que se llene. Vale, como el de Orbegozo lleva la función de... Uy, Evacuación continua y vemos el manual, a ver, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, va en siete idiomas y entre ellos inglés, no sé, este eh, griego, rumano, alemán, francés, italiano y español. Vale, bueno, lo tenemos en español el manual, genial. Ya os digo que la, la sensación y de, de calidad es bastante grande, a ver, características técnicas, Ah, sí, mirad, aquí pone que la capacidad es de es a 30 grados, los 12 litros al día que extrae de, de agua del ambiente, es a 30 grados centígrados y con un 80% de humedad relativa. Bueno, vamos a medirlo para que os hagáis una idea de las medidas. A ver, mide unos 20 centímetros de fondo por unos 32 de ancho y... 42 de, de alto, si queréis vamos a compararlo con el otro de deshumidificador de Orbegozo que tengo, a, vamos a comparar el tamaño, a ver que lo tengo por aquí, Mira, este es el de Orbegozo y este es el invento. el de Orbegozo tiene un poquito más de fondo, eh, este menos fondo pero es más ancho y más alto. ¿Vale? El Leolbegozo, pues es de. Su capacidad de extracción es de 10 litros. En las mismas condiciones, 10 litros, a 30 grados y 80% de humedad, es de 10 litros y este es de 12. Obviamente es un poquito más grande. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el unboxing y en muy pocos días, haré, después de usarlo, pues haré la prueba de uso, el test, la review y la compartiré con todos vosotros. Que os vaya todo bien, amigos. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente vídeo.